Hola amigos de bebesvictoria.es, saludos cordiales, ¿qué tal? Soy una voz generada por inteligencia artificial. Bueno, vamos al trapo. Hoy os presentamos Nea que es un producto de la marca KinderCraft, siendo un cochecito de bebé novedad para este año 2023, con dos piezas y siendo un carrito multifuncional con chasis robusto, que además incluye un gran capazo y una silla de paseo funcional y muy cómoda es útil desde el nacimiento hasta los 22 kilogramos. Sabías que el cochecito NEA incluye, el colchón para el capazo, el portavasos, el protector de lluvia impermeable, una mosquitera, los adaptadores para la silla de coche tipo Maxi Cosi y por último un cubrepies para el capazo y otro para la silla de paseo. Una de las mejores cosas, es que el capazo incorpora ventilación doble y que por ejemplo la silla viene con dos orientaciones, se puede montar mirando a los padres o hacia la calle. Sabías que NEA es un carrito, multifuncional que impresiona por su estructura ligera y su buena maniobrabilidad y su ingeniosa amortiguación, que encontramos en todas sus ruedas, y que gracias a su diseño presenta una excelente absorción de impactos. Las ruedas grandes no necesitan inflarse, gracias a ellas, este carrito NEA, puede hacer frente a los bordillos altos o los pavimentos irregulares de la ciudad. Este carrito es la respuesta a las necesidades de los padres modernos que buscan un capazo grande, una silla de paseo con asiento reversible que recline del todo, una gran capota y un gran cestillo de compra, además de una amplia gama de ajustes que favorecen una vida activa. Otra ventaja adicional de NEA es el conjunto de accesorios y las soluciones que facilitan la vida con niños en la ciudad. La silla de paseo NEA es fácil de plegar con el asiento orientado en ambas direcciones. ¿Vas a ir de visita? ¿O tal vez de vacaciones? Bastan unos pocos movimientos y el carrito está listo para el viaje. ¿Sabías que podemos llevar al bebé en el capazo? Muy confortable tanto en los meses calurosos de verano como en el invierno, y que el capazo se puede retirar fácilmente del marco para llevar al bebé dormido. El peso reducido y el asa práctica facilitan el transporte del niño. ¿Sabías que el capazo del carrito NEA es cómodo para niños más grandes gracias a su tamaño. El colchón con adición de viscosa de bambú hará que el bebé se duerma en un abrir y cerrar de ojos. Sabías que el capazo se puede plegar en plano, lo que facilita no solo su transporte sino también el almacenamiento en casa. Puedes guardarlo fácilmente en un armario o debajo de la cama. Como carro de paseo, se puede usar muy fácil, ya que NEA es un carrito maniobrable que facilita la vida en cualquier situación. Su estructura ligera y la empuñadura telescópica. Se hace cómoda para los padres incluso más altos y que quieren maniobrar fácilmente en lugares concurridos o pasillos estrechos, todo esto se puede hacer con una sola mano. Es un carrito que es ideal para paseos, ya que NEA supera los bordillos altos o el pavimento irregular de la ciudad sin problema. Las ruedas grandes con amortiguación facilitan el rebote del carrito y no requieren inflarse. Las ruedas delanteras giran 360 grados y pueden bloquearse para el desplazamiento en línea recta. La capota grande e impermeable de la silla de paseo y del capazo tiene una protección solar ultravioleta 50 más, que protege a tu pequeño no solo de la lluvia, sino también del sol y del viento. Y cuando la temperatura sube inesperadamente, la doble ventilación del capazo asegura una circulación de aire adecuada para tu pequeño. NEA es el carrito ideal para los viajes. Tiene una silla de paseo que se pliega de una, en las dos orientaciones de asiento, así como que incluye una práctica asa de transporte. Gracias al sistema Auto-Lock, no se despliega durante el transporte. Una vez plegado, el carrito se mantiene de pie por sí solo gracias al sistema Self-Standing. Ahora los datos técnicos. El peso de uso aconsejado del Capazo es de 0 hasta 9 kilos, uso máximo aconsejado es de 6 meses. Y la silla se puede usar hasta los 22 kilogramos o de 0 meses hasta unos 4 años, aproximadamente. El peso con silla y chasis y ruedas es de 11,6 kilos. Su anchura de rueda a rueda es de 60 centímetros el peso de la estructura con las ruedas incluidas es de 7,8 kilos. El peso de la silla por separado del chasis es de 3,8 kilos. El peso del capazo es de 4 kilos. Sus dimensiones plegados son de 40 de alto por 60 de ancho por 67 de perfil, en centímetros. Sus dimensiones desplegados son de 112 de alto por 60 de ancho por 81 de perfil en centímetros y esto es con la silla sentada y con las ruedas puestas. Bueno, muchas gracias por visitar bebesvictoria.es, donde podrás comprarlo pinchando en el link de abajo. Mejor precio por WhatsApp 623045009. Por favor, suscríbete y dale a la campanita. Gracias amigos y saludos cordiales y feliz día.